A partir de mañana vamos a, Marcelo Tinelli comienza su carrera política?. Este jueves fue una gala del bailando a pura emoción. La segunda noche del ritmo homenaje trajo muchísimas emociones escondidas. Y dejó a todos con el corazón latiendo fuerte, sobre todo en el tributo que interpretó Soledad Fandinho y su equipo, dedicado a su sueño, la comunidad Itapoti Miri que representa en el certamen. Ellos no tienen agua potable y necesitan construir un aula para una escuelita muy humilde, que alberga a 44 chicos. Luego de la impactante coreografía, en la última escena, se abrió la pantalla y aparecieron los protagonistas de esta dura realidad, quienes hicieron llorar a todos los presentes y a las miles de familias que desde sus hogares pudieron considerar las inhumanas condiciones en las que viven. Incluso, Marcelo Polino se mostró indignadísimo y dijo al aire, agua están pidiendo… Señor gobernador, agua están pidiendo. Están pidiendo un techo para un aula. No sé cómo no les da vergüenza. Además, a Marcelo Tinelli también lo superó la emoción y le saltaron las lágrimas. En las últimas horas, se solidarizó con la comunidad originaria y expresó desde su cuenta de Instagram su compromiso con ellos. A partir de mañana vamos a trabajar para que los chicos de la comunidad Itapotimiri puedan tener agua potable. Vamos que todos los días todos tenemos una oportunidad de ayudar a alguien que lo necesita, dijo el conductor a sus más de 5 millones y medio de seguidores, compartiendo una foto del abrazo a una maestra de la escuelita, quien contó al aire cómo viven y las necesidades que tienen los niños de su pueblo. Claro está que Marcelo es una figura muy influyente de gran peso mediático por lo que sus palabras podrían tener que ver con alguna acción social que piensa hacer para esa zona, aunque por ahora es una meta a alcanzar, que muchos no dudan que pueda lograrlo. ¿Es este el comienzo de la carrera política del presentador? En una reciente entrevista, Cinegi no le cerró las puertas al mundo de la política, en el que se ve muchas veces influenciado. Ya que su interés por la actualidad del país es constante, y no tiene problema en opinar del gobierno de Mauricio Macri frente a las cámaras o a través de las redes sociales. Sus fanáticos también lo tomaron como una prueba para ver cómo le va en el terreno de la ayuda social, algo que a él notablemente le gusta mucho y le interesa, con el fin de conocer las distintas realidades. Algunas muy crueles, del interior de la Argentina, en donde el hambre y la pobreza se vuelve insoportable. Los comentarios de la imagen, que superó los 76 me gusta en solo tres horas, dejaron en claro el apoyo y cariño de los argentinos hacia el famoso, ¿qué estás esperando para postularte como presidente de la Argentina, cabezón? Marce postulate en la política, yo te voto, ojalá algún día te decidas a dedicarte a la política. Realmente hace falta gente como vos. Eso es gigante, Marce. Te quiero con el alma, ese o ese un ejemplo de todos, Marcelo. Vos tendrías que ser el representante de la Argentina por el corazón que tenés. Que Dios te bendiga siempre, expresaron sus fieles seguidores.